¿Sabes quién es el propietario de tu red inalámbrica? Probablemente alguna empresa de tecnología de renombre descomunal con montones y montones de dinero, sabes, tú puedes poseer una parte de una red similar que crece constantemente todos los días, y se llama Internet de las Cosas, y es la red IoT, ¿la ha oído hablar? Miles de millones de todas esas cosas útiles como nuestros hermosos dispositivos inteligentes que salvan vidas, la seguridad del centro médico monitores, los dispositivos de rastreo remoto, y la lista continúa. Así que ahora sabes que puedes ayudar a conectar a todos. Y que te paguen por ello con el Helium, que es una forma de criptomoneda. Conoces la moneda digital que es súper segura, porque su guardián en línea y fortaleza de la soledad se llama tecnología blockchain, pero es posible que lo hayas sabido, y todo lo que sucede desde este pequeño dispositivo se ha llamado mina de Helium. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Te preguntas. Todo lo que haces es conectarlo y comenzar a ganar dinero, en la minería automáticamente, que se va directamente a su cuenta, ya que básicamente gana dinero sin hacer prácticamente nada, por lo que puede permitirle dedicar más tiempo a lo que es importante. Las ganancias varían según el lugar donde vive, y lo ayudaremos a mostrándole formas sencillas de realizar un seguimiento, y de cuánto gana cada día. También puede traer a su familia y amigos para ganar aún más como afiliado, y ellos ganarán también. Juntos creamos la red más grande del mundo y, finalmente, sus ganancias aumentan cada vez más, con nuestro plan de alojamiento compartido. ¿Te preguntas por qué es gratis para comenzar? Nuestra misión es hacer crecer la red de IoT y nosotros haremos esto junto con una capacitación simple sobre los conceptos básicos. También le mostraremos ejemplos de estrategias de ganancias para crecer utilizando nuestra aplicación patentada llamada LeonTrack, Puede rastrear su punto de acceso y ejecutar simulaciones virtuales para colocar el punto de acceso en la mejor ubicación para expandir aún más su red de afiliados con nuevos propietarios de esta red. Podría ser muy fácil, así que si está listo, crezcamos juntos. Espero que se una a nivel mundial y solicite un punto de acceso para su hogar o oficina hoy mismo de forma gratuita.